Bienvenidos a Kinesalud TV del Movimiento Salud y la Salud de Vida. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy simple. Este ejercicio dura, dura un ratito, dura unos minutos y es muy simple hacerlo. Generalmente yo estos ejercicios los hago a la mañana. Muchas personas cuando se despiertan hacen muchos ejercicios de calisteña. Los ejercicios de calisteña no tengo nada en contra, ninguna al contrario son buenísimos. Pero en general yo a los movimientos trato de agregarle lo que se llaman rotaciones. O sea que si yo voy a hacer este ejercicio yo lo puedo hacer mientras voy rotando las articulaciones ¿eh? entonces hay que acostumbrarse, y si uno escucha a mí me suenan mucho los huesos entonces tenemos un ejercicio que yo lo llamo el limpia parabrilla ¿por qué? porque hace este movimiento este movimiento que vamos haciendo se puede hacer en diferentes niveles yo les he enseñado algunos ejercicios de cabeza en la cual yo voy haciendo esto y voy haciendo esto, pero el eje se centra acá. Ahora vamos a bajar este eje. Vamos a bajar este eje. Vamos a ponerlo más o menos a la nivel dorso-lumbar. Bien, eh, en el cuerpo humano tenemos lo que se llaman las charnelas, que son bisagras. ¿sí? Entonces tenemos una bisagra, por ejemplo, a nivel cérvico-dorsal, que es donde generalmente hay más movimiento. La caja torácica lo vamos a mostrar con Jerry, que está... Este se fue al baño y ahora vuelve. Este, está más o menos la dorso lumbar es en esta zona, ¿eh? prácticamente por abajo del apéndice sifoides, es donde se termina casi la caja torácica y empieza la lumbar. Entonces, yo puedo hacer este movimiento de limpia parabrisas utilizando acá un eje anteroposterior. Voy hacia un lado y voy hacia el otro. A diferencia de los ejercicios cervicales donde la cabeza se va moviendo, en este la cabeza está derecha en un eje. Está derecha en un eje con la columna. ¿eh? Bien. Ahora, yo este movimiento lo puedo variar en diferentes angulaciones. Voy, voy rotando el tronco a mí me suena mucho, y luego en 45 grados, vuelvo, bien, trato de no incluir la zona lumbar. Una forma de no incluir la zona lumbar es lo que hacemos siempre, la anteversión. Al, al extender la columna lumbar se bloquea y entonces la que entra a movilizarse es la dorsal. Pero a este, este ejercicio le vamos a agregar una variación. Vamos a ir hacia un lado y cuando llegamos casi al máximo, hacemos una contracción extra con los músculos de la espalda, como tratando de llegar un poco más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vuelvo al centro, voy hacia el otro y cuando llego ahí empiezo 1 2 3 y recuerden ir largando de a poco el aire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hay una cosita en esto recuerden la contracción tiene que ser lenta y puede ocurrir que en algún momento ustedes sientan como que se despegan las articulaciones como que suenan los huesos como que se tac tac tac ¿Eh? no, mientras no duela nunca hay que asustarse ¿Eh? es normal que, esta, que los huesitos suenen sobre todo si no están acostumbrados a este movimiento 3 4 5 voy al otro lado 1 2 3, 4, 5, lo hago girando, ahora estoy derechito, de frente, giro unos 45 grados, voy 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo de frente, giro 45 grados, 1, 2, 3, 4, 5, entonces voy girando diferentes grados y voy haciéndolo, al final, cuando llegué al final del movimiento, recuerden de tener suelta la respiración, o sea que si el aire tiene que salir, que salga. Recuerden, tiene que salir el aire y tienen que contraer los músculos, y tienen que ser siempre lentos y controlados estos ejercicios. Van a ver que se empieza a liberar diferentes partes de la columna sobre todo torácica o también conocida como dorsal y si le ha gustado este video, póngale un me gusta recuerde compartirlo con aquellos que lo necesitan y para todos aquellos recuerden bajar mi guía de vida donde yo doy ejercicios básicos y necesarios para poder movilizar sus articulaciones correctamente bueno Jerry ahora te tenemos que desvestir porque necesito mostrarle eh, tu tórax a las personas que nos están mirando. Brevemente acá les muestro recuerden lo que dije de los pulmones, los pulmones son como unas pelotitas que están infladas acá adentro en la, en la caja torácica por lo tanto si cuando yo cierro la articulación, porque estoy haciendo una movilización, los pulmones tienen aire, me, está, me están limitando el movimiento, por lo tanto siempre recuerden sacar el aire antes o durante le, el esfuerzo, durante la expiración, Ahora, lo que les quería mostrar es lo que dije eh, sobre las charnelas. Acá tenemos la charnela eh, cérvico-dorsal, donde hay mayor grado de movilidad. ¿eh? Este es uno de los ejercicios ¿sí? que hicimos en otros videos. Ahora la otra charnela es, o bisagra, digámoslo bisagra, es a nivel de eh, dorsal 12 y lumbar 5. Tenemos lumbar primera, perdón. Eh, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar. 2, lumbar 1, acá, dorsal 12 y lumbar 1, que justo donde prácticamente ya está terminando la caja torácica, ahí es donde vamos a producir este movimiento de limpia parabrilla, ahí es donde se va a producir este movimiento de limpia parabrilla, para aflojar esta articulación. Estas también se pueden hacer, uno puede elegir el nivel que quiere trabajar, pero recuerden que en estos niveles vamos a estar un poco más limitados. Pero siempre es bueno, miren ustedes acá, lo voy acercando, todas las articulaciones que tenemos. Cada una de estas articulaciones está unida por músculos y hay que empezar a trabajarlas.